las infraestructuras comprenden una amplia variedad de activos que inciden directamente en la competitividad de la economía de una región o de un país existen infraestructuras de transporte de energía de telecomunicaciones e infraestructura social y una buena definición podría ser la siguiente todos aquellos activos que inciden en el funcionamiento de una comunidad región o país y que afectan a servicios básicos como son la electricidad el agua el transporte, las comunicaciones o la salud. Si bien las infraestructuras no son algo nuevo, la novedad es que están atrayendo cada vez más capital privado. Existen unas elevadas necesidades de inversión en infraestructuras y el sector público no tiene capacidad de acometerlas. Esta necesidad de participación del capital privado es la que hace que se dota a las infraestructuras de ciertas características económicas únicas, como son la capacidad de generar flujos de cajas estables y predecibles, ofrecer protección a la inflación y ante subidas de tipos de interés y generar caja de manera recurrente. Las infraestructuras presentan un perfil riesgo-retorno muy atractivo, una reducida volatilidad y una baja correlación respecto a otros activos financieros, aportando una gran diversificación eh, y una complementariedad respecto a otros activos en la construcción de cartera. La gran ventaja eh, de estos retornos es que presentan una baja eh, correlación con el ciclo macroeconómico, demostrando eh, que mantienen los retornos estables en ciclos económicos adversos. No menos importante es la aportación que realizan las infraestructuras a la sociedad, generando un gran valor y un crecimiento sostenible a largo plazo. Los grandes fondos de pensiones canadienses eh, y, y australianos fueron los pioneros eh, en invertir en infraestructuras, pero hoy en día eh, ya, está, ya están presentes eh, fondos institucionales de todo el mundo, family offices y otros inversores privados. Así, las infraestructuras representan ya el 8,5% de los activos privados globales de inversión y presentan un rápido crecimiento con unas perspectivas de futuro muy favorables.